Buenos días, amado. Buenos días, amado. Buenos días. Y sí, buenos días, Fulvio. Buenos días. Carolina eh adelante. Primero, primero eh, darle, eh, pedirle a Dios fortaleza para que siga guiando a todo el personal que está trabajando en la línea del frente. A los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los que transportan, los paramédicos a los militares, por ese trabajo que están haciendo y pedirle el amparo de Dios a ellos. Y luego unirme a, al dolor de la familia Encarnación y la familia del gobernador por la muerte de María Encarnación. María era una gran hermana. Y a Fernando, mi hermano, también a Gloria, mi hermana, a todos los hermanos, condolencias, y fortaleza en el Señor en estos momentos de tristeza. Por otra parte, eh, resaltar lo que hizo el Grupo RICE de donar 50 millones de pesos para, este, para esta pandemia, para ayudar. Y el 50% de esas ayudas de 50 millones de pesos van a estar en materiales médicos para el Hospital San Vicente de Paúl, para el siglo XXI, para las demás clínicas y también para los militares. Y el otro 50% va a ser administrado por el grupo de las empresas RICE en actividades que ellos van a desarrollar, eh, especialmente en la provincia de Duarte. Qué buen gesto de esta empresa, y ojalá otras empresas también asuman el compromiso con la población en estos momentos de necesidad. Bien, hoy quiero tocar el tema de la compra de los suministros eh, médicos. Ayer estuvimos viendo por las redes una compañía que va a comprar diferentes suministros médicos que necesita el gobierno. Esa compañía salió a relucir es la compañía Tolls y Resource Enterprise, Tolls SRL, que está administrada por el señor Rafael Emilio Smart Carnación. Ella depende de Ecosisa, que es un consorcio de empresas. Ahí esa empresa se dedica a construir carreteras, a construir puentes, edificios y, y suministro médico también. Es una empresa que le da a todo. Esta empresa, que fue unos años dirigida y por Romín Cabrera, y ahora la dirige su hermano Arquímedes Cabrera, que es presidente de ASINRA. Esta compañía que fue la que ganó el asunto del asfalto, el grado a grado, que firmó Maevé Rodríguez, aquella hermana de Jan Alain, que firmó Gonzalo, Ecosisa, que depende de Arquímedes Cabrera, es la que tiene también la carretera Navarrete Puerto Plata, es la que tiene también el asfaltado de todo el Cibao. Es la que tiene también el edificio que se está construyendo en Infoté. Es la que tiene también la circunvalación de Baní, entre otras. Para que ustedes sepan la envergadura de esta empresa. Los amigos fuertes de Arquímedes Cabrera y esa empresa Ecosisa. Eh, es el candidato oficialista, es Francisco Javier. El, el encargado de campaña, el candidato oficialista. Ahí ustedes pueden ver la tramaña que hay ahí de grande, ¿verdad? Pero esta compañía, eh, la y Resource Enterprise, Torren, SRL, se le adjudicó la compra de estos materiales. Y nos encontramos con la compra de 539.500 mascarillas N95, por un monto de 245 millones de pesos, 88 mil 117 pesos. Cada mascarilla de esta N95, con las prescripciones indicadas, le costará al pueblo dominicano 454 pesos con 27 centavos. La mayoría de los países de la región han hecho compra de mascarillas y usted puede accesar y buscar esas compras. Y usted se encuentra que los precios rondan a 2 dólares las mascarillas, o sea, 110 pesos dominicanos, si le pone la tasa al 55 por 1, entonces se encuentra a 2.30 la mascarilla, dólares, a 2.40. Precisamente, cosa de la vida, una compañía se acercó a mí a través de una amiga que reside en Santo Domingo y me envió una cotización para que si el sector comercio de San Francisco de Macorís quisiera hacer una compra, bueno, ellos, darle la oferta. Esa cotización que me la enviaron de esa compañía, el precio de las mascarillas, ojalá y producción lo tenga y lo pueda poner, eh, la partecita donde está eh, la cotización que me enviaron a mí sola, ¿verdad? El precio de la mascarilla en esa cotización fue 2 dólares con 40 centavos dólares, 2.40 dólares fue el precio de la oferta, mínimo de compra mil mascarillas, eso yo se lo remití a un empresario que forma parte de la Asociación del Comercio de San Francisco de Macorís, de la Cámara del Comercio de San Francisco de Macorís, que él puede dar testimonio de eso, 2 dólares con 40 centavos, eh, 2.40 centavos de dólar. Eso es el, la cotización. Estas que salen a 454.27 pesos, es como si nosotros dijéramos que salen a 9 dólares. Si usted lo multiplica por la tasa, usted se va a dar cuenta. ¿Cuál es lo triste de esto? Que consorcios empresariales, allegados al gobierno, allegados al candidato, aprovechen la situación para hacerse más rico. ¿Cuál es el problema? 439.500 mascarillas compradas por esos 2 245 millones de pesos, en vez de comprar las mil mascarillas, se podrían haber comprado con ese mismo dinero, al precio del mercado internacional, 2 millones de mascarillas. En vez de medio millón, comprarse 2 millones de mascarillas con el mismo dinero. Ahí es que entra el daño de la corrupción. Ahí es que entra el daño de la impunidad. Ahí es que entra lo que la acera el alma ahí es que entra lo que da impotencia lo que da rabia que bajo estas circunstancias hayas personas insaciables que se puedan aprovechar de una pandemia de la calamidad que está pasando este pueblo y se atrevan a poner en peligro vidas humanas para hacerse más rico en vez de comprar el medio millón, se pudo haber traído dos millones de mascarillas. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con el simple uso de las mascarillas? Esencial. Ojalá que en todos los hogares existiera mascarilla, como la orden que se dio en Estados Unidos, lo que es el alcohol, mascarilla. Cloro No puede faltar en, en ningún lugar. Dos millones de mascarillas se pudieron haber comprado para que los ciudadanos las puedan tener asequibles. Y todavía vemos nosotros, personal de primera línea, que no tiene una mascarilla. Hay que preguntarse qué consecuencia traerán estas compras, qué consecuencia traerán estas cosas. No. Cuando un gobierno permite que bajo las condiciones de emergencias no haya una regulación clara y diáfana de las compras que se están haciendo, ¿cómo es posible? Si esto es en las mascarillas, 500 mil mascarillas, 245 millones de, de pesos, no tienen hielo. Se pudo haber comprado 500 mil, eh, 2 millones de mascarillas, así también otros materiales y otros insumos. Ahí es que nosotros estamos en la gravedad que esto representa. Médicos que no se le han hecho prueba porque no han, no le ha dado la bendita ganas de que esos médicos se le puedan hacer prueba y a ver cómo está ese personal para seguir laborando, que están poniendo en riesgo su vida. Sinceramente, no es el momento para aprovecharse de la dignidad de este pueblo. Se han estado aprovechando cientos de veces el mismo contrato de asfalto, que todavía hay 8 mil millones de pesos ahí pendientes. ¿Por qué no se usan para estas cosas? Se han estado aprovechando de la inocencia, si se puede decir, de este pueblo. Y ahora, en estos momentos de tanta agonía, de tanta necesidad, de tanto auxilio, de... que tiene que primar lo humano, la salud del pueblo, se atreve hasta de la misma salud del pueblo, arrancarle lo poco que le pueden dar, arrancárselo también y cogérselo también. Ahí está el régimen de consecuencia, que a veces uno por la indignidad que uno ve, cada vez que muere alguien, uno lo ve como si fuera ese ese personaje que se, que se por la corrupción ultrajó esos recursos y por eso no pudo llegar para salvar esa vida. Y uno se siente indignado y quisiera que a ese personaje se le ponga en un paredón de fusilamiento. No nos alcanza el alma a pensar que esto sea verdad, pero lamentablemente está sucediendo y este pueblo tiene que saber cómo se administran los recursos especialmente en estos momentos donde el pueblo está clamando por alimentos que lleguen a los barrios por alimentos que lleven a los hogares necesitados por soluciones reales yo no sé qué fue lo que le hizo San Francisco de Macorís a las autoridades actuales, sinceramente no sé qué fue lo que le hizo para que todavía nosotros, tantos días después, cuatro semanas, tres semanas después, estemos clamando por una bendita prueba, para el personal médico por lo menos, para cuidar ese frente, que muchos están en la casa en cuarentena y no saben si están contagiados. Yo no tengo más que decir, porque sinceramente... Me nubila el pensamiento. Me vuelvo a Céfalo al pensar que en estas situaciones hayan personas tan ambiciosas. Oh, eh, a veces uno quiere eh, pedir cosas que su propia sangre lo ahoga. Amado. Bueno, bueno eh, gracias, Fulvio, por tu comentario. Te invito, Te invito para que leas el editorial de hoy del Washington Post. Está en Google en Español. Eh, el basado, bueno, eh, más o menos anda por el camino que tú andas. El título es, o muere el capitalismo salvaje o muere la humanidad. Únicamente. Así mismo, tú sabes por sí, qué... Amar así se titula. El, el tema de, de salud de Estados Unidos es de corporaciones. Exacto, es de capitalismo exacto. salvaje. Así es, así es. Y el mismo presidente lo encarna, <coughs> Igual que lo que están haciendo esta gente aquí con estas corporaciones. Es un capitalismo salvaje, que no Imagínate. importa la vida de nadie. Imagínate, el presidente de los Estados Unidos es un corredor de bolsa, un, sí. un, un hombre que se ha dedicado a, a la bolsa de valor y se ha dedicado también a, la, a, la, a los bienes raíces. ¿no? O sea que estamos hablando de un comerciante cuyo... Pero en este caso... ¿no? deseo básicamente es hacer dinero. Yo lo, siempre lo he dicho, y lo he dicho en este programa, y lo he repetido, el capital no tiene patria. El capital no tiene bandera. La patria y la bandera del capital es donde haga más capital. Y esta y información este, se este caso, supo, y esta no información se calismo. supo, Carolina, permíteme, esta información se supo, porque hay que publicarlo, hay que ponerlo en algún lugar, y por suerte lo encontraron, y se pudo ver este, esta aberración que con lo que se pudo haber comprado me, dos millones de mascarillas además compra medio millón y que se jodan los otros pero Esos en este no es de capitalismo salvaje son nuestras autoridades que autorizan este tipo de compras exageradas no, no es que eso está, eso está pasando en muchísimos sitios Carolina sí, pero es, sí, es, saben, un, pero, es un el problema es un problema del Muchos sitios, oye, es un problema, está bien, es un problema del capital que nos está afectando también a nosotros, pero es un problema del capital y siempre ha sido así. Pero, pero este situaciones, es el país, este es el país más corrupto. Bueno, está bien, eso ya, son, compras, ya, eso ya son niveles que habría que medir. Eh, yo no entro en discusión de ese aspecto. Lo que quiero decir es que el tema aquí básicamente es que el capitalismo no tiene bandera, no tiene patria. Y al, no tenerla, y, y al no tener la Carolina, patria. al no tener la Carolina, su patria es el dinero. Y lamentablemente nosotros estamos viviendo en un mundo eh, así. Eh, a menos que el mundo no dé un giro, a menos que acontecimientos como en el que estamos inmersos en este momento no provoquen un giro de 180 grados, las cosas no van a cambiar. Toda esa compra está en, en un círculo cercano a lo que es el poder no están fuera del poder. Es una expresión más de la misma corrupción que hemos vivido más de 20 años. Y por eso es que cada vez que hay corrupción y no hay régimen de consecuencia y lo que hay es impunidad, se pone en riesgo la vida del pueblo dominicano. Y está sí. demostrado que no tienen alma. Porque hacerlo también en estos momentos, hacerlo también en estos momentos, eso sale... De, de, de, de, de la, del razonamiento humano por la codicia y la avaricia ojalá ojalá dios eh, tome algunas represalias contra ellos pero el principal paso lo tiene que dar el pueblo de saber a quién elige y reclamarle y reclamarle hasta la saciedad hasta hacerlos saltar donde existan bueno Gracias, Fulvio, por tu tema. Vámonos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía nos queda más contenido del programa de mañana.